El primer juzgado de la instrucción ratificó este viernes tres meses de prisión preventiva contra Henry Martínez, hermano de Marlin Martínez, por el caso del asesinato de la menor Emily Peguero. Si yo no impongo mi ese día, en hoy no se un caso piensa en San Francisco y yo es Santo Domingo me entero como un día después pues yo ni conocía a él ni conocía al Señor Entiendo su dolor y se lo respeto siempre se lo he respetado porque yo tengo hijos y también la madre pero le digo algo yo no tengo complicidad ni con, el, con la muerte de él ni con el ocultamiento y yo lo sabe en tanto, en el marco de la revisión, el padre Emily Peguero tomó la palabra asegurando que el crimen de su hija no quedará impune. No se está culpando de que mató a mi hija, sino por el hecho que hizo y tiene que pagar. ¿Por qué tiene que pagar? Porque de la forma que mataron a mi hija, no tiene dignidad ni criterio ni pensamiento más o menos, los sufrimientos sufrimiento de esa niña tuvo, consigo hicieron. Entonces, no, de la que ahora, que rector te fuera, de eso, que ellos se iba con gado, y sabe, cuando él metió ahí, cuando él se puso ahí, cuando él llegó ahí, eso, y llegó ahí a ese cadáver, él sabía lo que le pedía, que este fue él, y si era el gol, se había diabético, que tenía un línea viva, y no tenía dolor que yo, que no fue él, porque no venía un problema, ¿qué se es esperaba de ver al cuestionar al procurador fiscal de la provincia de Duarte, Regis Victorio, aseguró que presentarán formal acusación en los próximos días y que preparan un expediente sólido en el caso. Ah, usted ha visto que el tribunal, apegado a la normativa, ratificó la prisión preventiva. Continuará la investigación? Me dice que presentarán acusación formalmente el miércoles. Así es. ¿Qué no detalle en todo el caso? ¿Una sólida acusación? Una acusación sumamente sólida para conseguir el objetivo del el Ministerio Público, para el miércoles, miércoles 25. La juez le impone una calificación jurídica al imputado sobre el hecho de la muerte de esa joven, cuando el mismo Ministerio Público estableció, que a él no lo están investigando por la muerte, pero el mismo padre de la joven estableció que no tiene nada en contra de ese ciudadano, la resolución establece que no lo liga a la muerte, por ende no hay gravedad de hecho con respecto a él, pero la juez lo pone como grave eh, a él en el hecho, porque le otorga la calificación jurídica sobre el hecho, no sobre su investigación. Ella dice que la calificación jurídica es provisional, pero ella la tiene en la resolución, ella no la puede agravar. El representante legal de la familia Peguero, el licenciado Noel Medina, expresó. No, nosotros somos víctimas de denunciantes, nos invitaron a que diéramos nuestra opinión, nosotros estamos abrazados al Ministerio Público. Lo que el Ministerio Público determinó era que las condiciones no habían variado. En la medida que se le impuso, nosotros no participamos, reservamos el derecho para participar en una próxima audiencia y daremos nuestro punto de vista con Henry de manera escrita con el acto conclusivo. Eso lo dijo el magistrado, pues él tendrá sus razones por lo cual él lo ha dicho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.